¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor de Andrés y hoy vengo a hablaros de Lamped 2 aquí en los estudios de Music Hall TV. Black Star para ti, para toda la familia. Amped 2 es la evolución lógica del Amped 1 en la que ya hice un vídeo hace como un par de meses que podéis clickear por aquí, por el canal, y, y ver cómo, cómo va. El Amped 1 era eh, simplemente para los guitarristas que ya tenían sus propios efectos, sus eh, propios pedales y que lo que querían era simplemente eh, tener el power de un, de un amplificador valvular en formato pedal. Sin embargo, este, la evolución que, que nos tiene es que además acarrea un montón de multi que nos van a servir para convertir nuestro sonido y llevarlo a otro nivel. Para mí una de las funciones que son súper súper interesantes para un músico eh, de carretera como yo es que puedes sacarlo a través de una caja como lo tenemos aquí puedes sacarlo además a, a la línea directamente de la mesa para dar un sonido más parecido al que tú tienes en tus audífonos en tu casa, en tus auriculares y además puedes hacer una línea de bypass y sacarlo a otro amplificador que tú tengas. Inclusive puedes utilizar las tres líneas Juntas, y eso para mí es muy muy muy muy interesante. Ven que te cuento, porque tenemos eh, la parte del preamplificador, como ya teníamos en el AMPED 1, eh, en la que tenemos las voces de USA, Yuka y Classic. Luego tenemos una parte de ganancia, lógicamente, y luego tenemos el control del preamplificador de graves, medios agudos y un máster para poner volumen después tenemos la parte de, de, de la tapa el power amp en la que tenemos eh, la respuesta de las válvulas emuladas que serían la l 84 l 34 y 6l6 después tenemos eh, la función de poder ponerlo a un vatio y pues hasta pasando por 20 y, lógicamente hasta 100 y después nos vamos a pasar a la parte en la que tenemos lo nuevo que sería digamos los efectos tenemos la parte de la distorsión del drive, en donde tenemos tres posiciones también en la que podemos utilizar el, el booster eh, el drive o el food y aparte tenemos un color para cada una, tenemos el nivel de ganancia y de distorsión que queramos ponerle y el nivel de efecto. Y después tenemos la parte de modulación en la que tenemos lógicamente el tiempo y tenemos eh, la profundidad del efecto y el nivel del efecto. Aquí tenemos el shimmer, el trémolo y el phaser que se van a poder eh, combinar también con una, con una palanquita muy molona. Uh, después nos vamos a la parte de, del Delay. En el Delay tenemos tres diferentes Delays, que pues, sería una cuestión de probar cuál es el que más te gusta o no debido a los ecos que tienen, uh, que serían el analógico, otro Shimmer y, un, y, un, y uno más estéreo. Uh, tendríamos el Feedback del Delay, el nivel del Delay y el tiempo del Delay. Y por último tendríamos rever, que esto ya lo compartía con su, su predecesor, el Amped 1, eh, en la que tenemos tres tipos de rever eh, eh, con su nivel, y pues con su tiempo, que luego obviamente podemos, como ya sabéis, manejar sobre el architect, el software de Blackstar por este excelencia. Algo que no me gustaría a mí dejar pasar es el tema del afinador, porque todos los guitarristas necesitamos un afinador y en este caso pues eh, nuestro preamplificador en formato pedal tiene un afinador que si dejamos los dos eh, switches de la derecha pulsados, pues conseguimos tener eh, un afinador. Y así podremos tener la guitarra. Siempre. ¿no? Ya solo nos queda hablar de la parte trasera donde tiene las conexiones. Eh, ahí nos encontramos con eh, una salida y entrada MIDI TRS, nos encontramos también con una USB-C para conectar a los ordenadores, a los dispositivos PCs, Mac, etcétera, etc. Eh, luego tendríamos una salida de auriculares para poder escuchar todo lo que, lo que mezclamos aquí de, de, de buena manera y luego tendríamos también una salida de loop de efectos que sería independiente, al contrario de como fue en el Amped 1 que no era independiente, este Amped 2 ya la tiene de forma independiente y luego tenemos dos salidas para, para nuestras cajas, para nuestros amplificadores, una de 8 y una de 16 para los más cañeros, ah, y luego tendríamos el alimentador que ya tenía el Amped 1 para, para otros pedales, si queremos conectar otros pedales los alimenta nuestro propio Amped 2 y luego tenemos la salida Capri, que como sabéis es de emulación, que tiene tres presets completamente diferentes. Ojo que luego podréis modificarlos también dentro del uh, software Architect. Bueno, pues ha llegado el momento, amigos. Vamos a probar a ver qué tal suena. Como veis, aquí ahora voy a utilizar una de las voces. Eh, voy a cambiar a ver qué ocurre. Ahora voy a volver a cambiar hacia la parte de arriba, a ver qué ocurre. Tendríamos el control de graves, medios y agudos, que pondríamos... Yo lo voy a dejar más o menos centrado, porque a mí me gusta cómo suena centrado. Y eh, el nivel de ganancia vamos a dejarlo un poquillo pues ni, ni mucho ni poco. ¿ok? Y como me ha molado como son la segunda posición, que en este caso sería la yuca, voy a intentar trabajar un poco ahí, nos vamos a pasar a la parte del drive, que lo que voy a hacer es traca. Interesante este boóster, vamos a cambiar al food. Quiero probar cómo suenan los los. Los efectos de modulación... Uy, qué lunar es esto. Me encanta. <muchas> el delay. Vamos a probar cuántos tipos de delays tenemos. Uh -huh. Con el tap colocamos más o menos tiempo nos sale la pantalla. Correcto, ponemos la distorsión. como veis es lo que nos supone que esto sea valvular me encantan estas cosas respuesta me encantan estas cosas eh, ponemos el drive hagamos un poquitillo de ganancia vamos a quitar el dinero. puedo colocar el delay a mi gusto y ahora voy a colocar una reverb que a mí me mole Uy. Quisiera ahora eh, cambiar eh, el tipo de, de sonido de válvula. Veamos qué ocurre. Como la respuesta es interesante. Podría quitarle el reverb, podría quitarle distorsión y podría darle más ganancia y me quedaría un sonido, seguramente... Mucho más de mi estilo.